Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a poner iconos de FonOson awesome aquí a nuestro menú. Fíjense, por ejemplo, aquí nuestros elementos de menú al costado izquierdo tienen unos íconos. ¿sí? Vamos a aprender a hacer cómo se ponen, cómo le podemos dar color, o sea, personalizar. Fíjense, aquí arriba también tenemos en nuestro menú secundario, tenemos unos iconos de FonOson awesome que están al costado de nuestros elementos de menú. Bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear un menú, obviamente, ¿verdad? nos Vamos aquí a apariencias, menús, y hemos creado, en este caso, eh, vamos a crear el menú que se llama menú principal, sí y lo vamos a poner aquí donde se verá en la parte de menú principal. Creamos el menú y a continuación vamos a Vamos a crear un enlace personalizado como elemento de menú. Vamos a ponerle aquí en URL, vamos a ponerle número nomás. En el texto del enlace vamos a ponerle inicio. Y lo vamos a añadir al menú. sí Entonces tenemos nuestro elemento de menú llamado inicio. Ustedes pueden crear otros elementos de acuerdo a la estructura de su página web. Vamos a darle guardar menú. Vamos a ver cómo se ve nuestro sitio. Fíjense, aquí está nuestro elemento de menú llamado inicio. Yo estoy usando el tema GeneratePress y estoy usando el tema hijo, en este caso, el Child Team, para este tutorial. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a continuación es irnos a, al archivo functions.php que está ubicado en la carpeta de, del tema hijo, o sea, de GeneratePressChild. Para eso tenemos que irnos a nuestro cPanel. Vámonos a nuestro cPanel. ¿Dónde vamos a encontrar esa carpeta? Fíjense, entonces, repito, ustedes deben estar usando un tema hijo porque vamos a añadir un código. Sí, estando en nuestro cPanel, vámonos aquí donde dice File Manager y nos vamos aquí donde dice public-html. Aquí nos vamos a la carpeta wp-medio-content, a la carpeta eh, temes, y luego aquí buscamos el tema pues, que estamos usando, que en este caso es generatepress-child. sí Y vamos a abrir esta, esta, este archivo que se llama functions.php. Muy bien, esto ustedes lo hacen si están usando... Eh, si lo quieren hacer en su, en su hosting, en su página web, que ya está alojada en un hosting, ¿verdad? Pero para mi caso, yo lo estoy haciendo en localhost, así que lo que yo voy a hacer es abrir justamente, este si me voy aquí a sistema de archivos, yo lo tengo en la carpeta var, a su vez a la carpeta www.html y lo tengo aquí, Igual, entonces aquí me voy a doble p-medio content y aquí en temes, igual como lo habíamos estado haciendo si es que usábamos un hosting, y aquí en la carpeta generatepress-child, ahí busco el, el function php, lo voy a abrir con el editor de textos GD, sí y aquí voy a pegar el código. Ustedes lo pegarían si es que están usando, eh, si lo quieren hacer directamente en su hosting, repito, en, igualmente en la misma ruta pero ya en su archivo function.php de el hosting, ¿verdad? Bien, este es el código que hay que pegar. ¿Sí? Aquí lo tienen el código, cc. ¿Sí? Pueden detener ahí el, el video para, para copiarlo o me pueden contactar para enviarles el código para que ustedes lo puedan pegar directamente en su archivo function.php de su tema hijo. Le damos guardar, ¿sí? Y una vez que le demos guardar, ya podemos cerrar todo esto. Muy bien. Entonces, volvamos aquí a nuestro backend. Habíamos creado el elemento de menú llamado inicio, que es un enlace personalizado. Fíjense, aquí nos vamos a la etiqueta de navegación. Aquí dice inicio. Y antes de esa palabrita inicio, vamos a pegar un nuevo código. El código precisamente de FonOson. Awesome. Vámonos aquí al buscador y ponemos iconos Iconos de se escribe font awesome bien, y aquí nos vamos aquí donde dice FON awesome icons muy bien listo, aquí nos dice que eh, la versión 4 es del 2017, nos piden que actualicemos a la versión 5 bien, vamos a actualizar a la versión 5 ahí le damos clic y bien aquí podemos encontrar una serie de iconos ¿Cierto? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, como yo he creado el elemento de menú llamado Inicio, entonces voy a poner, voy a buscar el icono que se llame Home. Y le voy a poner aquí Buscar. Y así, depende de los elementos de menú que ustedes hayan creado, pueden ir buscando sus iconos. Sí, en este caso, fíjense, aquí tenemos algunos iconos que son Pro, pero yo voy a usar este que es el gratuito. Le doy clic allí, le doy... Le doy clic ahí al, al icono de Home para que se abra la página de ese icono. Y fíjense, aquí arriba en este caso dice, eh, tenemos el código HTML de, del icono. Ese código lo voy a copiar. ¿Sí? Lo copiamos, lo vamos nuevo aquí a nuestro backend y detrás de la palabra inicio voy a pegar ese código. ¿sí? Inclusive aquí le voy a dar un espacio y le doy a guardar. Bien, vamos a refrescar y como pueden ver ahí ya aparece el icono verdad sí entonces ustedes pueden personalizar este icono bien vamos a darle algunas personalizaciones por ejemplo vamos a cambiarle de color vamos a escoger un color vámonos aquí nuevamente a un navegador y ponemos en el buscador colores html bien y voy a abrir esta página que es htmlcolorcodes.com le doy clic allí para que se abra esta página. Y aquí voy a buscar un color. Ustedes también pueden hacerlo. De acuerdo a los colores corporativos. Que puede tener su página web. Por ejemplo. Este color. Este color por ejemplo. Y fíjense aquí dice. X. Tiene un código al costado derecho. Ese código. Lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar ese código. A continuación. Nos vamos nuevamente. A nuestro backend. Y aquí. Aquí donde habíamos pegado. Donde habíamos pegado nuestro código de Fonad, Awesome. Vámonos a ubicarnos en esta parte. Aquí en el cursor aquí. Le vamos a dar un espacio. Y le vamos a poner Style. Style. Igual. Igual le ponemos comillas, color, dos puntos. Y vamos a pegar allí. El código del color que nos interesa. ¿Sí? Ahí está. Punto y coma. Cerramos comillas. ¿Sí? Y le damos clic a guardar. Bien. Vamos a refrescar aquí. Y fíjense cómo aquí ahora ha cambiado el color del, del icono Y ustedes así podrían cambiar también el color. De repente quieren ponerlo un poquito más grande. Bien. Vámonos nuevamente aquí a nuestro backend. Bien, nos ubicamos, nos ubicamos, fíjense, eh, después del después de la última letra del, de aquí del código que habíamos pegado, de este código, pero antes, del, antes de las comillas, le damos un espacio y ponemos fa-medio 2x, espacio, fa-medio lg, ¿sí? Y le damos a guardar. Vamos a refrescar nuevamente y fíjense cómo el icono se ha agrandado. Muy bien, de esa manera ustedes entonces pueden también poner iconos a sus respectivos elementos de menú. Muy bien amigos, espero que este tutorial les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.